Soy Ana Jubete y os doy la bienvenida al vídeo de objetivos de esta primera unidad del MOOC de inteligencias múltiples titulada La teoría de las inteligencias múltiples. En esta unidad vamos a conocer qué son las inteligencias múltiples, sus orígenes y cuántas hay. Además, vamos a reflexionar sobre la importancia e impacto que tienen las distintas inteligencias en el ámbito educativo con el objetivo de comprenderlas mejor. Merece la pena tomar conciencia y reflexionar sobre los distintos procesos de aprendizaje que se dan a lo largo de nuestra vida. Para ello, debemos tener conocimiento de cuáles son nuestras inteligencias predominantes e incluso las de nuestros alumnos y alumnas. Así, podemos llegar a generar cambios y, sobre todo, podemos perder el miedo a descubrir nuevas áreas de aprendizaje. Estos modos de aprendizaje pueden suponer un gran impulso en la aproximación pedagógica-educativa. El concepto de inteligencia aúna distintas capacidades, es decir, un conjunto de inteligencias múltiples diferenciadas entre sí e independientes, pero a su vez interrelacionadas. Así pues, al finalizar la primera unidad del MOOC Aprender y Enseñar desde las múltiples inteligencias, habrás logrado uno de los principales objetivos, comprender la base conceptual de, de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y su impacto directo en el entorno educativo. Si la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples ha tenido y está teniendo una repercusión directa en el entorno educativo, será necesario también que dediquemos un espacio a pensar por qué y podamos así reflexionar sobre la importancia, impacto e idoneidad de la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito educativo. Para empezar el proceso de reflexión en torno a las inteligencias múltiples, os vamos a proponer tres preguntas. ¿Cómo podemos conocer nuestra inteligencia predominante? ¿Tiene nuestro alumnado una inteligencia predominante? ¿Crees que es importante para la aplicación en nuestra vida diaria y educativa conocer e interpretar los resultados de pruebas de evaluación de inteligencias múltiples? Puedes compartir tus reflexiones, ideas y experiencias con el hashtag #InteliMook en Twitter, así como en el grupo del MOOC del Facebook y en la comunidad del MOOC de Procomún.